¿Qué tal? Buenos días, gracias por vuestra asistencia. El motivo de esta rueda de prensa es denunciar la subida del IPC de los alquileres de las viviendas sociales del Ayuntamiento, algo que vamos años sin ser aplicadas y que justo viene en un momento de grave quebranto para, para familias ya vulnerables. No vamos a exigir la inmediata cancelación de, de esta subida, como es lógico, pero lo que no entendemos es cómo este tipo de, de medidas que adopta el Gobierno se efectúa a espaldas del Consejo de Administración. Ha, ha sido gracias a la denuncia del Sindicato de Inquilinos, que asume una, una defensa a ultranza de los derechos de la gente en esta situación de, de alquileres sociales, la que ha, ha llamado la atención de, de esta subida del IPC. Nosotros, en este sentido, pedimos que haya de una vez por todas un poquito de transparencia y no haya tanto oscurantismo. Incluso observamos que en, una, en un debate radiofónico la presidenta de la Comisión de Hacienda, la señora Navarro, negó esta subida, negó esta subida justo cuando ya se estaba comunicando a los inquilinos de Zaragoza Vivienda. Esto, esta, estas subidas en estos momentos yo creo que no, no se puede calificar más que de una tremenda canallada, por lo que supone en unos tiempos en los que están subiendo los suministros, en los que el precio de la electricidad y el gas se ha disparado, pues eh, subir el IPC cuando los salarios no se suben al mismo nivel, nos parece que, que es una forma también de descargar la crisis sobre la gente más vulnerable. Hemos visto que, que esto viene de una instrucción ya de finales del 2020, bueno, que este, que este precio, esta, esta aplicación del IPC viene a sumarse a incrementos que ha habido ya de hasta un 30% en el alquiler, porque una instrucción, de finales de 2020, ya establecía que los gastos de comunidad no iban a formar parte de la renta de alquiler, se separaban y, por consiguiente, a larga suponían un incremento de lo que venían pagando las familias, en, en, en, en según qué situaciones, hasta un 20 o un 30% de, de gasto extra. Este tipo de subidas es absurdo, porque el que se incrementa de esta forma la renta de alquiler para que luego las familias tengan que pedir ayudas para, para el pago del alquiler a la propia, al propio ayuntamiento, a la propia administración local, nos parece que es absolutamente esquizofrénico, ¿no? El que tenga que acudir a las familias a pedir a servicios sociales, dinero que ha sido eh, provocado por una subida del propio ayuntamiento. Nosotros eh, pensamos que no, no se puede ni generalizar este tipo de subidas ni, ni aplicarlas sobre la gente más vulnerable. Estamos observando que estas subidas, ya los gastos de mantenimiento, el IPC, vienen a sumarse a subidas como las de esas mensualidades que quedaron aplazadas cuando la pandemia y que, y que luego el Ayuntamiento, en lugar de condonarlas, decidió prorratearlas a lo largo de los diferentes años de alquiler que tuviera cada uno. Al final, se llega a una situación de asfixia económica por parte de las familias y nos parece que la única medida que debería ser oportuna es dar la marcha atrás y cancelar esta subida del IPC. Tres alguna aclaración? Pero yo creo que el tema es, está bien claro, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias y buen día.